Buongiorno cari amigos, de Pablo, el Jordo de hoy, <ríe> ¿qué hago? Hoy vamos a casa, tranquilo, ¿qué hago? Hago un infuso para reducir la grasa abdominal y combatir la obesidad. Mira, comando, este pues infuso, debes prenderlo de yuno, antes de manjar. los consejos de hacerle tutti los días. <ríe> ¿Qué ingredientes habíamos necesitado? ¿Habíamos necesitado de, de limón o de lime. Limón o de lair, ¿habíamos necesitado que la miel, la miel, un poco de agua tibia a precio de cuál puesto, ya lo he lo faltado yo, le he un poco a escaldar, el cosito ya estaba pronto para que para para cueste infuso. Mira comando, mira comando. Le ricoto, el limón es bajo en, en kilocalorías, alto contenido de oxidante y ayuda a descomponer las células grasas de nuestro ricoto. Y la miel, y la miel el libre de grasa, le proporciona al cuerpo buena energía y ayuda a mejorar el rendimiento físico y su azúcar es de fácil digestión, sí. mira, ahora estas dos combinaciones te ayudarán a, a, a reducir la grasa abdominal, todo esto ha a una sana y correcta alimentación con ejercicio en, en aeróbico, todo labora en escuadra, en conjunto, una sola cosa, no, pero si tú, si tú le metes la, la sana, correcta alimentación, ejercicio aeróbico, prende este infuso, todo te ayuda para estar bello, o si una bella figura, no solo en las sino siempre, no nos hay que arriba la princesa, tu príncipe y te trove siempre a todos. Mira, coman, había un de 200, 200 ml de de agua, agua agua, un poco de agua, agua, agua, agua, agua, tiepida, ¿no? agua, tiepida, ¿no? Adesso tenemos un de un agua, de miele, miele, agua, miele. Meto agua, lo meto agua, lo giro, lo giro, lo giro lo giro, lo giro perfecto 3 cuchai di de... mm. limone, limone, olá, igual. 1. 2, manca l'ultimo, manca l'ultimo. Ah, 3. Facciamo un pochino, un pochino di più, così non no, no si porta niente del limone, qua no, non si porta niente. Ok? Questo lo giro, le ricordo, questo che prenderlo, digiuno, digiuno, digiuno, digiuno. Buono. Il sapore? Top. Ah, sembra come un po' limonata. Eh? Allora, che, mi raccomando che tu lo devi fare, lo devi fare sempre, digiuno, tutti i giorni. Dopo di, dopo di questo puoi già eh, fare tu prima colazione energetica e, e iniziare tu. Tu, tu giorno, laborativo, deportivo, lo que tú fai pero primo debe meter este infuso. Meter, prenderlo. Ay, ay, ay, italiano, español, yo... ¡Qué confusión! Ok, gracias. Espero que esto sea un buen consejo para eh, ayudarte a mejorar tu cuerpo. Mira, comando. Si ancora no te has inscrito, iscriviti al canal. De cuore, Pablo. Ciao, ancora. Está bueno vuestro.